Se cogió mucho, seis meses, pero está trabajando. Mire, el, a veces usted pone una persona en seguridad en su casa o en cualquier eh, dependencia que usted tenga, y entonces el mismo seguridad es el que le roba. Como vamos a ver este caso de una eh, casa campestre en traje los cocos de naranjo dulce que el mismo que está de seguridad penetra a la vivienda como vamos a ver en este video. Miren, este es el país de lo insólito. El coronel de la Cruz Mercedes, el comandante del cuartel policial de Cotui, le entregó un detenido del toque de queda a un perro. El perro que es el amigo más fiel que el hombre tiene. Fue detrás de su amo que había sido detenido en el toque de queda y premiando la fidelidad de este perro, el coronel de la Cruz Mercedes puso en libertad al perro y al amo, a los dos juntos. Vamos a ver este video. Solo último, pero, le entrega un preso a un perro. Tío. Coronel de la Cruz, Mercedes, Departamento de Cosuí le entrega un preso a un perro. Porque el perro Mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira. Esto es lo último, señores. juega que le quiten el puño, hombre. No, no entrega. en los récords guineas, la policía le entrega detenido a un perro. ayer en San Francisco de Macorís y como es costumbre el bravito como le dicen a este esa sucursal que está en el frente del bravo se le ha permitido abrir para vender eh, comida. Sin embargo, allí se dan cita miles de personas fumando juca, bebiendo rojo, a más y mejor. Y ayer hubo una intervención de la Policía Nacional en el Barito y a correr todo el mundo esto fue una desbandada. Apresaron a algunas personas y detuvieron a algunas motocicletas, pero esta fue como cuando dicen a correr los lecheros Vamos a ver este video de lo que pasó en el Bravo en el día de ayer. Ahí no hay cobina, no hay cobia ahí, ahí no hay cobia bravo, no hay cobia ahí. Se tiran los monos, se tiran los monos, los monos tienen bravos, ni dinero con libertad que no hay cobina, no hay cobina ahí. There jueves, la, el Ministerio Público, la Policía Nacional y el Ejército hicieron un acuerdo para eh, poner más fuerte lo que son las medidas restrictivas, que lo que tiene que ver con el distanciamiento físico y con el cumplimiento del toque de queda. Pero aquí hemos visto poca cosa de eso. Incluso el parte policial no trae hoy la cantidad de detenidos en el día de ayer, eh, a pesar de que era... El domingo es el día en el que más violaciones al toque de queda se producen en el país completo. Pero el parte policial, que es un parte que... De un tiempo a esta parte, lo que trae con eh, los casos de violencia de género, se oculta la situación de atracos que vive nuestro pueblo.